¿Querrá habla? Sí. Hola, ¿cómo te va? Hola. Bueno, me decís tu nombre y contame qué se quemó la que. Velázquez pasisa. Roxana. No, la quemó un malviviente.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 vemos una llamarada de fuego y nos asustamos, porque esto, hoy fue por el mal viviente este, pero hoy con el viento, yo no tenía techo, yo tenía nylon de techo, más la de leña, corremos peligro por todo, cuando no hay luz, las velas, corremos peligro y a nosotros lo discriminan mucho, mucho por ser de la toma.